¿Qué ocurre cuando el flujo neto de operación, es decir, sale más dinero que el que entró por operar tu actividad, es negativo? No hay activas de inversión, no, vas, no tienes dinero para invertir, pero no tienes inversiones que te puedan generar un flujo positivo. ¿Cómo subsistes? Y es en donde vas a tener que utilizar el actividad de financiamiento para rescatar el negocio. Y alguien va a venir al rescate. Puede ser un tercero, una institución financiera, una parte relacionada, o puede ser un socio accionista que te está financiando, tiene que aportar más al capital para que el negocio por, que por, negocio por sí mismo no genera dinero, pues vamos a impulsarlo y a veces, porque hace falta dinero, lo aportan, porque tienen obligaciones, pero no saben si este dinero que están aportando es aportar dinero bueno al malo y perderlo también y eso falta de análisis financiero ay mi estimado Jorge se me olvidó que tú tienes este, el nickname de, de tu esposa sí correcto, muchas gracias mi estimado Jorge, un saludote, qué bueno que estás en esta sesión, tú también tomarías el préstamo a terceros como una inversión, ok ¿quién más gustaría cooperar? estamos aquí en la colecta de comentarios pero esta situación de que necesito dinero, ya sea de socios, accionistas, terceros, me sigue financiando el negocio. O es que es que el socio está obligado? Sí, pero él aportó para tener dinero y está aportando más dinero sin recibir dinero a cambio. Para mí eso es una señal de alerta. Como te acuerdan del canal 5 que pum pum pum en el que era el aviso social o algo así. Estos focos rojos te van a decir, oye, tenemos problemas. Necesitamos saber en dónde está el problema para poner una solución. Antes de que nos quedemos en calzoncillos. Y este panorama va empeorando. O puede ser que no. Bueno, me empecé a, a, a, a cuestionarme sobre las personas físicas. Este lo desarrollé pensando en una persona física que siendo honestos, tienen mayor capacidad empresarial financiera para administrar un negocio que las personas morales. aunque hay cada persona moral que Dios bendiga ¿Por qué? Por el background, porque está solito, porque no escucha a nadie, porque todo lo puede, perfil de un empresario, de un emprendedor motivado por lo que puede generar y a veces las bases reales no las tiene porque el contador anda presentando CFDIs, Viendo si el, el beneficiario, el controlador, aunque ya saben quién es, este, anda distrayéndose con muchas cositas y pierde de vista el negocio. Aldo, si no hay cobro de interés, sería una actividad de financiamiento porque están trabajando con mi dinero. No, perdón, si, si no o si hay. Entiendo que es sí si hay, ¿verdad? Eso es muy buen punto, Aldo están trabajando con mi dinero tú lo estás financiando pero si tú lo estás financiando no necesariamente es actividad de financiamiento eso sería literal, si te están dando un rédito, es decir que te van a devolver el dinero y un poquito más entonces muchachos sería una actividad de operación de inversión o de financiamiento, con este elemento adicional que nos comparte Al. Y regreso, oye, ¿qué tal si el negocio me genera flujo importante? No le, no le, no le interesa invertir, es una refaccionaria, es una tiendita, tiendita entre com comillas, una barrotera, luego hay negocios muy interesantes, bajo la figura jurídica de persona física, que subsisten porque el negocio es bueno, pero podría ser más negocio si lo administramos, si lo pudiéramos administrar de un aspecto financiero, apoyándonos en un estado financiero como es el estado de colectivo. Sin embargo, año con año, el dinero que genera, no invierto, y se sale. Y todos los años es igual. No es malo, oye, tú me dijiste que el dinero es para retarle al empresario su inversión, persona física, que retire. Pero si no hay inversión y todo sale y sale y sale, en algún momento vamos a tener un problema grave. Y esto lo pierden de vista las personas físicas. Mientras hay dinero, hay negocio. Cuando no hay dinero, me preocupo. Yo digo, antes de que ocurren, entre estos dos eventos es me ocupo para administrar los lujos, cumplir con su objetivo, disminuir el riesgo de perder el negocio y cubrir sus necesidades básicas para eso pulso el negocio. Y esto me va a ayudar el estado de flujo de efectivo. Si les parece bien, muchachos, para no hacerlo tan cansado, tomamos un receso seis minutitos. Voy a aclarar un poco la garganta con un mezcalito. Seis minutitos y continuamos con el estado de flujo de efectivo. Partiendo de las NIF, pero todas las NIF se enfocan al negocio. Así que no le cambies, que regresamos. Bien, muchachos, continuemos, estado de flujo de efectivo, de acuerdo a las NIF. Ahora, esta es la estructura que debe tener este estado financiero para su preparación. Actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, y dependiendo de la aritmética que me dé, vamos a tener la suma de los flujos, pueden ser positivos o negativos de cada bloque, me va a dar un incremento o una disminución neta del efectivo en un periodo contado, ¿de acuerdo? A eso le vamos a sumar el saldo que traíamos en bancos al inicio del año, porque el estado de flujo es una conciliación del dinero partiendo del saldo inicial del ejercicio para llegar al saldo final, es una conciliación de dónde vino el dinero hacia dónde se fue, ¿de acuerdo? Y es en donde sufrimos mucho, ¿no? es donde nos dicen, no me cuadro. ¿Por qué? Porque no llego, no llego al saldo. Y generalmente ese descuadre es por signos. Una vez en un dictamen fiscal, empecé a las 8 de la noche, y lo único que me faltaba era el estado de flujo de efectivo. Empecé a las 8 de la noche, y como dice la canción, nos dieron las 10, las 11, las 12, y este, a las 2 de la mañana un amigo dice, quítate, ya estás bien, conejo, yo te ayudo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete de la mañana y no podríamos cuadrar el ventito estado financiero. Llegó nuestro supervisor en aquel entonces, se nos queda bien ese par de burros. Nada más hizo así, lo vio, par de burros, digo, ¿qué? El signo está al revés. Le volteamos el signo y... Ahí es donde aprendí, a la mala, que los signos son importantes en el estado de Y tiene su chiste y ahorita lo vamos a ver. Bien, esta es la estructura que vamos a usar para crear un estado financiero. Y en donde vamos a saber de dónde vino el dinero y hacia dónde fue. Empecemos con actividades de operación, si les parece. En actividades de operación, la nib 2 nos dice, hay dos formas de determinarlo. El método directo y el método indirecto. El método directo nos dice que podría ser el más sencillo, pero es el más complicado que he visto. Presentar por separado los cobros y pagos en términos brutos, términos brutos. No estoy ofendiendo, es decir, no términos netos. O sea, no pongas el neto de entradas y salidas de efectivo, pónmelo por separado, pues. Bruto es por separado. Por un lado las entradas, por otro lado las salidas. ¿De acuerdo? Como mínimo de las siguientes actividades que tienen que ver, acuérdate, estamos en la operación del negocio. Cobro a clientes. Yo vendí dinero que entró, dinero que cobré, es una entrada de efectivo generado por la operación del negocio. Pago a proveedores. Salió dinero que yo pagué a los proveedores. Y si es directo, ¿a quién le preguntaríamos? Oye, cuentas por cobrar... ¿Cuánto cobramos? Oye, ventas. Oye, tesorería. De las ventas que tenemos, ¿cuánto dinero ingresó a los bancos? Oye, cuentas por pagar, incluyendo proveedores. En un concepto amplio de las normas, proveedores es todo tipo. Bajo las normas no existen los acreedores, todos son proveedores. Pero bueno, es un tema de otra discusión. Todos mis pagos a proveedores, incluso proveedores de yuyo, ¿no? Las situaciones financieras, todo lo que estoy... Saliendo, tesorería, cuentas por pagar, díganme cuánto dinero ha salido. Tu fuerza humana, tu mano de obra, tu, perdón, ¿cómo le llaman? Tu capital humano, perdón, capital humano. ¿Cuánto hemos pagado? A ver, recursos humanos, ¿cuánto hemos pagado de nómina? Tanto. Tesorería, ¿cuánto? Oh. Y por último, y el que nos gusta más, un pago o un cobro. Bueno, cobro de impuestos a la utilidad, es muy raro, ¿no? Más bien son pagos de impuestos a la renta Y de todo tipo de impuestos. Por lo menos, me voy a llegar a esos recursos para ver a nivel operativo de dónde vino el dinero y hacia dónde fue. Ese es el método directo. Digo que aunque podía ser el más sencillo, luego como provienen de información extra contabilidad, luego no me cuadra el bendito estado de la en una encuesta que vi hace ya bastante tiempo, ya está viejito, 2006, este, se hizo una encuesta a nivel de empresas, pero fíjate a quién se las preguntaron: empresas públicas. No me acuerdo el número de empresas públicas, pero el 99% de empresas públicas optaban por el estado de flujo de efectivo para determinar sus flujos de actividades de operación por el método indirecto y no el directo parecía ser que es el más sencillo, pero la gran mayoría dijo indirecto la, las IFRS nos dicen que es la NIC 1, ¿no? donde están los estados financieros puedes aplicar los dos hace algunos años había una alerta, alerta del de IASB, que es el órgano que rige las normas internacionales de información financiera diciendo que la tendencia era hacer obligatorio nada más el método directo pues así como se escuchó se dejó de escuchar el asesorio El CINIF dijo, si tú ves las, las, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. En, en las normas siempre hay una sección, como, como es introductoria, y hay párrafos que la nomenclatura es IN, en donde te dice los motivos. Haz de cuenta que es la exposición de motivos del CINIF, del por qué emite una norma. Y ahí te dice, ¿saben qué? Al SINIP se le cuestionó, Ah, bueno, y al final de la norma vienen las bases de conclusión y sus párrafos son BC. Después de haber sido un análisis, el SINIP decidió que la opción la toma la empresa. Directo, indirecto, a mí lo que me interesa es que me digas cómo fluyen los flujos. Y el más adoptado es el indirecto, y ahorita vamos a ver de dónde sale el indirecto. Dulce, para cualquier empresa, servicios, comercializadora, transformadora, persona física, en lo personal, uso el método indirecto. Y poco a poco les voy diciendo por qué prefiero ese método. Porque aquí el método directo es de forma aislada sacar información. No tengo más retroalimentación. Es más, me aburro. Bueno, de por sí soy burro, pero me aburro más. Y yo disfruto cada vez que hago un estado financiero, me dice, pásame el machote, digo, no, porque aquí no somos, este, no nos discriminamos a las damas. Bueno, tu formato, tu template, digo, no, porque eso te vuelve esclavo de la mecanización. Cada vez que hago un estado financiero, lo hago desde cero, como lo voy a compartir con ustedes ahorita, porque disfruto el trayecto, el objetivo no es que me cuadre el estado de flujo efectivo. disfruto el camino. Y es decir, analizo la operación por medio del método indirecto. Desde mi perspectiva, y esto es personal, prefiero el indirecto porque me ayuda a transitar sobre los demás financieros, conocer más el negocio y llegar a una conclusión con base en el truco de efectivo. Lo cual el método directo no te lo permitiría en activas de operación, porque financiamiento e inversión son iguales. Nada más sería operación que es la mayor parte. Ese sería mi comentario, Dulce. No sé si alguien haya tenido experiencia haciendo método directo, que nos pudiera compartir que sí, para ellos es más fácil. Si le hicieron un software, me da igual cual sea. ¿no? Una vez, estaba platicando un desarrollador de software con un director administrativo, y le presumía porque el director administrativo decía yo quiero con un clic tener información. Y yo tenía que trabajar sobre eso. Digo, ¿sabes qué? Me tardo porque tengo que sacar información, bla, bla, a ver sistema, ¿me puede desarrollar mis financieros con un clic? Sí. Ok. Digo, balance general, lo que me sacas es tu balance de comprobación presentado de otra forma. Pero hay una forma, un concepto básico, hay agrupaciones para presentar estos financieros. Ah, agrupaciones. Más en el balance que en el estado de resultados. Si me los agrupas así, porque me pones? Caja, bancos, este, clientes nacionales, extranjeros, activo fijo, transporte móvil y equipo, eso no sirve porque tienes que agruparlo, pierdes la atención entre más cifras pongas, pierdes la atención del usuario, y ese no es el objetivo por eso se agrupa el estado de resultados, generalmente el catálogo de cuentas va en función del estado de resultados generalmente, aunque me lo destruye el anexo 24 pero el estado de flujo le dije es imposible oh, lo reté me bastaron dos horas para decirle a la mecánica me dijo, no, es imposible. Y ahorita vamos a ver por qué. El método indirecto, que es el más utilizado para actividades de operación. Recuerda, estamos en el primer bloque, actividades de operación. Quiero saber si generas flujo para operar tu negocio o requieres de flujo para operar en un periodo. Y nos dice, se determinan partiendo de la utilidad o pérdida antes de impuestos. Utilidad o pérdida antes de impuestos. Ya eso le vas a aumentar o disminuir efectos de las partidas relacionadas con actividades de inversión. Dentro de mi estado de resultados, tengo actividades de inversión, de financiamiento y de operación, todas en diferentes cuentas. No nada más el resultado integral de financiamiento, diferentes cuentas. Y dice, bueno, si vamos a partir de la actividad de operación, antes de impuestos. Y también antes de impuestos. ¿Por qué antes de impuestos? Porque eso es riqueza que yo le di al demonio. Yo quiero saber mi riqueza que yo generé antes de repartírsela al demonio. Ok. Y me dice, quítame de, es de partes de lo que va pérdida antes de impuestos, quítale efectos de inversión. ¿Que generan o no generan flujo? Por, generalmente no generan flujo. Porque recuerdan, el estado de flujo debe demostrar entrada y salida. Si parto de mi estado de resultados, tengo que excluir aquello que no genera flujo, ni entrada y salida. Me dice, también quiero que me excluyas actividades de financiamiento haya flujo o no haya flujo, porque proviene del estado de resultados. Quiero que me lo excluyas, porque yo no quiero saber nada más de la operación, ya en su momento veremos el financiamiento. Ahorita solo quiero que me dejes qué generó flujo de entrada y de salida de la operación de negocio. Y ya que ella es descontaminado, en el argot financiero le llamamos partidas virtuales, aquellas que están en resultados que no generan flujo de efectivo, le llamamos partidas virtuales, por si la escuchas por ahí. La NIP te dice, inversión, financiamiento que estén ahí, quítalo. Si no generan flujo, no regresan. Si genera flujo, regresan pero en su cajoncito especial para su análisis diferenciado. Bien, ya que tengas eso, ahora me vas a incluir, y es en donde digo que en una combinación viene una parte de lo que le decíamos con el estado de cambios en la situación financiera, pero solo por un bloque. Y me dice, quiero que me ponga los cambios en rubros de corto y largo plazo que formen parte del capital de trabajo. Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, quiero que me pongas los cambios que hubo, obviamente de un periodo actual, contra el periodo anterior, y así se determina el estado de cambios en la situación financiera. Esa parte se la heredamos solamente en esta parte, capital de trabajo, y me lo agregas. Y todo esto, me va a decir si generé flujo o necesité flujo por operar mi negocio. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el entorno, el contexto? Si no, con todo gusto los vuelvo a revolver más. Ya saben que es mi especialidad perderlos en el bosque porque me, para poder ser superhéroe, primero hago que se pierdan y luego los rescato. Vaya táctica que utilizo, ¿verdad? Me dice la norma, parte de tu utilidad antes de impuestos a utilidad. Fuente de información, ¿dónde, ocurre, ¿dónde puede encontrar eso? Estados de resultados. Y el estado de resultados me dice, la utilidad antes de impuestos, 23.8 millones de pesos. De ahí vas a partir para crear tu estado de flujo de efectivo. Tu primer rubro va a ser actividades de operación y vamos a partir de la utilidad antes de impuestos, 23.8. ¿De acuerdo? Muy bien, y me decía la norma, ya que estás ahí, quiero que elimines las partidas que provienen de actividades de inversión que provienen de actividades de inversión, dirigimos activo fijo, activos intangibles inversión en acciones y lo que preguntó, ¿quién? no me acuerdo de Ricardo Ramiro, olvide tu nombre, disculpa los préstamos que yo hago a terceros mis principales objetivos que me lo devuelvan, con un rédito yo estoy financiando a otros como alguien más dijo, eso es una inversión ¿De acuerdo? Bien. Trabajemos. Ok. ¿Qué es lo que puede estar en resultados que proviene de actividades de inversión que no genera flujo de efectivo que tengo que eliminar? Depreciación. Y aquí los subtítulos son importantes para que el lector sepa. Partidas relacionadas con actividades de inversión que tengo que eliminar. Depreciación están en resultados. Debo eliminarla. Partida virtual no genera flujo. Quítala. Dentro de los 23.8 millones hay 55.1 millones. Signo importante. ¿Por qué positivo si me dices que lo quito? En el estado de resultados viene restando. Para eliminarlo, aritmética, tengo que ponerlo sumando. Negativo está dentro de los 23 millones. Positivo está en los 55 millones. Por lo tanto, al ponerlo positivo, elimino el efecto que está aquí dentro. Fíjate nada más de la utilidad neta de 23.8, 55 millones es de depreciación. Hace mucha mosca esta depreciación. Oye, ¿y esa en dónde la puede encontrar? ¿En la balance de comprobación? Sí, en gastos, pero hay una parte que se va al inventario y luego pasa al costo de ventas. Si haces bien, la aplicación de costos dice cuatro. Porque luego me mandan gastos de fabricación a resultados que nada tiene que ver con el negocio, ni NIF, ni fiscal. Pero bueno, ya tendremos oportunidad cuando toquemos, y una vez los invito, las NIF en los costos. Si no mal recuerdo, para ahí septiembre, si no, Adrián, ahí en cabina me corriges. Cuando tenemos programado, el, vamos a hacer otro diplomado en costos. A mí me corresponde la parte de las NIF. Ahí te voy a decir por qué gastos de fabricación están mal registrados. El negocio financiero y fiscalmente hablando. Entonces, ¿en dónde lo encuentro? Y es en donde empiezo a descuartizar las cuentas de balance. Como auditor, siempre tenía una cédula para entender los movimientos del activo fijo, para mí fue natural, y lo tomé como modelo. Saldo inicial de mi inversión de mi activo fijo y de mi depreciación acumulada. ¿Qué aumento en cada uno? Compras de activo fijo y la depreciación de la inversión. ¿Qué disminuyó? las ventas de activo fijo y la cancelación de la depreciación acumulada de esas ventas, para llegar a 2018, lo que le llaman el roll forward, ¿no? Dime cómo se integró, qué movimientos tienen. De ahí yo hacia mi cédula, porque un punto importante de descuadre de estado de su es el activo fijo. Y siempre me lo metían ahí, me falta 20 me los meten en un activo fijo, y es lo primero que revisaba yo. Si no, pregunten a quien trabajó conmigo... Los hacía sufrir con el estado de, de flujo de objetivo y con el D4. No saben cómo un chaleco No sé si aprendieron, pero por lo menos se divirtieron. Bien, entonces digo, oye, la depreciación que va a resultados o a inventarios, su contrapartida es depresión acumulada. Entonces voy a ver la, el aumento de la depreciación acumulada y de ahí saco el y Lo sumo a mi utilidad porque tengo que eliminar la depreciación incluso puede estar en el costo. De Siguiente rubro, yo tengo intangibles, cuentas de inversión. La amortización que está en resultados no genera flujo de efectivo, tengo que eliminarlo, ¿por qué positivo? Porque en el resultado tirantes de impuestos va a restar, lo tengo que sumar para eliminarlo. ¿Hoy es ¿so en dónde lo puedo obtener? Puede ser que en resultados, yo hago lo mismo con mi cédula de intangibles. Lo mismo. Mi saldo inicial, ¿cómo aumentó, aquí no hubo bajas, ¿cómo termino. Estos son mis saldos de balance. 562 aumentos de amortización acumulada. Es lo que están resultados. Ok, ya tengo ese dato. Siguiente: utilidad en venta de activo fijo. Forma parte de actividades de inversión que están en el estado de resultados. Yo vendí un activo y tuve una utilidad. Esto lo elimino primero porque es actividad de inversión. No lo quiero porque tengo que descontaminarlo. Quiero llevar a operación. Y además. Este millón 199 mil pesos no generó flujo de efectivo. Es una ganancia que enfrentas precio de venta menos el valor en libros que tenías del bien cuando ibas a vender. Pero eso no genera un flujo de efectivo. Por eso hay una doble exclusión ahí. Oye, ¿de dónde lo obtengo? Me regreso a mi cédula de activo fijo. Digo, oye, aquí tengo mi ganancia o utilidad de venta de activo fijo. 97 millones que es precio de venta. 95, que es el valor en libros, que es esto, la inversión menos su depreciación acumulada, mis bajas de activo fijo, de ahí lo determino. Y debe estar registrado, yo con eso lo corroboré, porque está registrado en una cuenta de otros ingresos, denomina ganancia o utilidad en venta de activo fijo. De ahí lo extrae Muy bien. Oye, me dijiste que también tenemos que ya me, ya me dijeron, oye, los, esa deuda, ese préstamo que tú haces a terceros es una inversión. No tiene que ver con operar tu negocio porque acuérdate, el negocio es partida principal de operación. Lo excluye. Financiamiento, no, porque es financiamiento hacia la empresa. ¿Ok? Entonces es inversión, yo financié a un tercero. Muy bien. ¿Le cobraste interés? Sí. ¿Está en el estado de resultados? Sí. Quítamelo porque yo quiero ver solo operación. Ok. ¿Lo pongo negativo? ¿Por qué negativo? Porque aquí dentro de los 23.8 de utilidad, viene sumando. Lo resto se elimina aritméticamente. ¿De acuerdo? Oye, ¿y este dato en dónde lo puedo encontrar? Ah, debe estar en el estado de resultado. Oye, tengo resultado integral de financiamiento. Ahí no lo veo. En las notas al estado financiero debe haber una integración de cómo se determina ese rubro. Intereses a favor. Oye, ¿cobramos todo? Sí, todo está cobrado. Lo excluyo. ¿Qué otra operación, o más bien otra transacción está en el estado de resultados que no tenga relación con actividades de operación? Intereses. Y aquí dice, y aquí separo, ¿no? Ahora voy con las partidas relacionadas con actividades de financiamiento. Están formando parte de la utilidad, pero tengo que excluir. Intereses pagados, 31.8 millones de Oye, ¿en dónde encuentro los intereses pagados? Estado de resultados. ¿En dónde el resultado integral de financiamiento? Pero aquí no los veo. Me voy a la integración, a la nota de integración y tengo 33 millones de intereses a cargo. Que no es lo mismo que pagados. Ah, chihuahuas, me dijiste que eran 31, me mentiste. No, es que hice un análisis. ¿Te acuerdas que te dije? Que hay partidas que no tenían flujo y que hay que excluirlos y no pasan aquí. Los intereses pagados fueron de 31.8. Los devengados no pagados de 1.4 suman los 33 que tengo en resultados. Esto fue cargo de resultados con abono al pasivo. No genera flujo de efectivo, ¿no? Entonces no pasan al estado de flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Y estos 31 son los que pasé al estado de flujo efectivo. Y son las únicas operaciones que tengo en resultados, que provienen de actividades de inversión y de financiamiento que se mastican por aparte. Por lo tanto, si parto de una utilidad de 23.8, elimino partidas virtuales, resulta que ahora lo que generé fueron 109 millones de pesos. Todavía no termino. Hasta ahorita me dice generaste flujo positivo en 109 millones de pesos. Nos comenta Sergio, ¿se anulan también los intereses que la empresa cargó, pero no pudo cobrar? Correcto, sí, de acuerdo, es correcto. Si tú tienes un interés, por eso decía, hoy ¿están cobrados o no? Oye, ¿cómo lo sé? Déjate a la balanza, si está como cuenta por cobrar, lo que esté como cuenta por cobrar, está en resultados, eso lo eliminamos de los dos lados. Es correcto. ¿Por qué? Porque aquí no presento, más bien, aquí presento flujo de efectivo. Y estos 109 millones son interesantes, y a mí me llamó la atención. Imagínate cómo era la utilidad que la depreciación casi la nulifica. Mi pregunta sería, ¿la depreciación está bien calculada? ¿Uso tasas fiscales? Oh, no, no ha han nada, pues ya con razón le diste el resultado y ve el igual paso que le diste distorsión de información financiera en la aplicación de la NIF c 6 pero por supuesto y esto impacta no el flujo de efectivo, porque lo elimino me impacta, ni el EBITDA me va a impactar a la utilidad neta que es susceptible de ser distribuida a los otros, punto importante y es por eso este, que a mí me gusta más el estado de flujo de efectivo método indirecto, porque voy disfrutando el camino, es decir, voy encontrando una razón de negocio de cada una de las cifras. Y esta es otra herramienta más para el análisis del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, razón de negocio, beneficio económico razonado razonablemente esperado. Lo puedo ver desde mi perspectiva financiera. Bien. Ahora te digo, ya hicimos lo que dice la norma, parte de tirantes de impuestos, elimina actividades de financiamiento, elimina actividades de financiamiento, de, perdón, de inversión, y ahora agrégame los cambios netos en el capital de trabajo, y para eso necesito irme a mi balance general, y voy a separar activo y pasivo, y otra te digo por qué, y este es mi estado financiero, mi balance, parte del activo condensado, todos unos juntos con los otros. ¿De acuerdo? Y aquí necesito identificar primero, estoy en actividades de operación, necesito identificar de mi activo cuáles tienen relación con las actividades de operación, actividad principal del negocio.